Estamos con la ingeniera Mariel Mitidieri, una de las principales responsables de la clínica de planta. Eh, no sé si nos puedes explicar un poquito qué es lo que están haciendo con la clínica, de qué se trata. Bueno, la idea eh, que tuvimos un grupo de personas de la experimental es eh, hacer visible el trabajo de, de varios profesionales que cotidianamente atendemos consultas de gente que se acerca a la experimental o que nos llama por teléfono o que nos escribe preguntando por problemas este, de sanidad, de cultivos intensivos, ¿no? Tanto de, de insectos, de enfermedades y de malezas, y somos varios los profesionales que estamos involucrados en dar respuesta, eh, y es un trabajo que silencioso que hace la experimental que lleva mucho tiempo y no, no tiene visibilidad. Entonces eh, se generó una plataforma online para que la gente que quiera eh, hacer consultas lo pueda hacer eh, eh, desde su casa mandando muestras digitales que es un término que lo sacamos de, de colegas así, fitopatólogos eh, y este tipo bueno, de plataformas existe en otros lugares del mundo este tipo de clínicas eh, y también este, nos ha servido para comunicarnos con usuarios que están entrando, que se están interesando que ellos además de poder hacer una consulta pueden acceder a información eh, que se ha colgado de en, en el sitio eh, y además nos ha servido un poco para ordenar nuestro trabajo en el laboratorio para referenciar el trabajo de diagnóstico que se hace eh, con, con códigos que genera la plataforma y de esa manera tenemos más documentado nuestro trabajo ¿Quién puede usar la clínica de plantas? La clínica de plantas eh, la puede usar cualquier persona que, que está interesada eh, hay un trabajo eh, cotidiano que se hace en el laboratorio y en la experimental eh, de gente que inclusive no tiene acceso a internet y que de esta manera a nosotros nos sirve para, para poder eh, ingresar esa información eh, pero además toda la gente que está acostumbrada a, a entrar en internet eh, se puede hacer usuario de RDN eh, se le adjudica un número de usuario y una contraseña y pueden ingresar y hacer su consulta de esa manera y además eh, poder este, leer este, la información que, que está disponible. Y si yo tengo una planta y tengo un problema con esa planta, eh, además de tener el usuario, la clave, que eso lo puedo conseguir, ¿qué es lo que tengo que cargar en la plataforma? Bueno, lo que se le pide es eh, un poco que, que describan eh, de dónde salió esa planta, si es un cultivo, que nos dé información sobre cómo lo estuvieron manejando, en lo posible que nos expliquen cuáles fueron los tratamientos fitosanitarios, eh, la edad de la planta la procedencia eh, cuáles son los síntomas que se observan en eh, lo posible que nos manden una muestra real eh, y si no eh, una foto eh, mucha, eh, es muy difícil con una simple descripción que los podamos ayudar porque además el objetivo también de esto es que inculcar el concepto de que el manejo de los paricidas es, es, es algo eh, cuidadoso y que no se puede hacer este sin tener un diagnóstico cierto bueno, no sé si querés hacer alguna invitación a los usuarios, pueden ingresar por la página web del la experimental, www.inta.gov.ar barra San Pedro y ahí pueden entrar al sistema, pedir el usuario y, y cargar la clave. Sí, nosotros queremos invitar en, en primer lugar a, a la audiencia de, de, de nuestra experimental que eh, toda la gente que nos llama y nos consulta que puedan este, hacerse usuario de este sistema pero también a los colegas, a los profesionales de INTA u otros colegas que quieran este, formar parte ya que somos este, varias personas involucradas eh, porque la clínica tiene un concepto de, cola de colaboración o sea, de ayudarnos entre nosotros para poder interpretar eh, cuál es el problema, cuál es el motivo del problema y, y dar una solución que vaya más allá de una recomendación de un, de un agroquímico